y abres cualquier periódico y se te enseña un anuncio, ese anuncio se ha subastado. Y se ha subastado en ese momento. Entonces, a mí cuando me llega esa petición de ¿Tú quieres comprar este anuncio? tú quieres, ¿En este hueco quieres poner tú un anuncio? Yo tengo que responder en 100 milisegundos. O sea, una décima parte de un segundo. Y me llegan, de esas, de esas subastas en las que tengo que responder en 100 milisegundos, me llegan ahora 3 millones cada segundo. O sea, cada segundo yo recibo 3 millones. Y ese número, o sea, 3 millones por segundo, es fácil de decir, ¿no? Es difícil de comprender qué significa 3 millones por segundo. Es como 10 veces más grande que el número de búsquedas totales a las que sirve Google en todo el mundo. Bienvenida, bienvenido, corte al habla y hoy tengo conmigo a Jordi de los Pinos, cofundador y CEO de Smadex una solución de compra programática que permite impactar a millones de usuarios en sus dispositivos móviles y ya gestionan a día de hoy cientos de millones de impactos publicitarios al día de estas cifras que luego nos contará, pero es una, una barbaridad. Bienvenido Jordi. Hola, muchas gracias por tenerme, muy contento de estar aquí. Ah, gracias a ti. Hacéis algo muy chulo que yo creo que a día de hoy es muy relevante, pero empezasteis a hacerlo hace 12 años, que, que, que luego también volvemos ahí. O sea, que sois unos, unos innovadores que estuvisteis arriesgando desde momentos que seguramente otra gente no veía que esto podía ser posible. Entonces, antes de entrar ahí... Tú tienes un background en mundo tecnología, empezaste en Qualcomm. Cuéntanos un poco tus orígenes y luego ya llegaremos ¿no? a, a cómo creas Smadex. Vale, vale. Bueno, hace muchos años ya. ¿eh? Sí, mira, yo, eh, yo soy ingeniero. Eh, además, un ingeniero muy orgulloso. ¿eh? Y, y aunque soy ahora, digamos, eh, emprendedor, fundador, eh, directivo, lo que quieras llamarle, me siento muy ingeniero eh, y me gusta mucho participar en, en las reuniones de ingeniería que tenemos en, en la empresa y, y participo y contribuyo. Eh, pues soy ingeniero, me formé en, aquí en, en Barcelona, en la Politécnica, luego estuve un par de años en, en París, en Telecom Paris, que es la universidad de telecomunicaciones en, ahí en Francia, una de las grandes schools, ahí son, en Francia les gusta mucho fardar de las, de las grandes escuelas que tienen de, de ingeniería. Eh, y, y nada, justo al acabar ahí en, ahí en París me fui a trabajar a, a Qualcomm, como has dicho, en, en San Diego, en California, en Estados Unidos, que era... Para un ingeniero de telecos, en esa época era como la meca, ¿no? Eso era en el año 99, eh, que es la época prácticamente pre-Google, eh, o sea, hace, hace años. Eh, y, y, Qualcomm, y Qualcomm estaba desarrollando en esa época el 3G, o sea, todo lo que es el Internet en los móviles. Y ahí, ahí me metí. Eh, una empresa fascinante. Eh, un poco, ¿sabes? Lo, lo que hoy es... De, de guay trabajar en Google o Facebook, pues, pues Qualcomm era un poco como eso, ¿no? Era el darling del Nasdaq y de Wall Street en esa época. Eh, había gente muy famosa y conocida trabajando ahí. Fue una época, imagínate, ¿no? O sea, me voy a la playa de California a trabajar con tíos que estaban en los libros de texto que yo estaba aprendiendo. O sea, una, una maravilla. Y estuve ahí muchos años. Eh, eh, trabajé en proyectos súper interesantes. Desarrollábamos los chips la, con la tecnología 3G, eh, también estuve en un proyecto, la verdad que me, que me pone súper orgulloso, que es eh, la, la conectividad en Internet en aviones, que es una cosa que ahora ya es bastante mainstream, pero pues lo desarrollamos nosotros allá también. Yo me iba para hacer las pruebas en el jet privado de la empresa, me, nos íbamos a hacer las pruebas. Entonces cogíamos el jet del CEO y nos y le decía, el piloto nos decía, ¿dónde vamos hoy? Y digo, bueno, pues íbamos a Las Vegas, nos íbamos a Santiago a Las Vegas, dábamos vueltas por ahí, estábamos haciendo nuestras mediciones, pero tengo unas fotos que se me ve con cara de niño. Que bueno, era, me, o sea, una pasada. Y, y nada, luego en, en, fíjate, en 2006, bueno, 2005 ya, yo llevo ya unos años allá eh, y, y en el mundo siempre, la vida siempre quieres lo que no tienes, ¿no? Entonces yo profesionalmente estaba más que satisfecho, pero yo siempre he sido de un tipo muy familiar y, y California está muy lejos de España, muy, muy lejos. Entonces podía venir una vez al año, apurando dos veces al año, pero, pero me sentía muy lejos de mi familia, quería estar más cerca. Entonces, dije, me, me dije, ostras, pues lo único que sé hacer ahora en los últimos años, o sea, lo único que sé hacer son chips. Y, no, y no, me, me voy a comer los mocos en España haciendo chips. Entonces, ¿qué hago? Entonces, decidí hacer un MBA eh, en MIT, que es una escuela que para un ingeniero también pues es como la Meca. Estuve ahí un par de años, del 2006 al 2008 muy bien focalizado en entrepreneurship y en tecnología, eh, otra experiencia increíble, en la otra costa de Estados Unidos, en California, en la playa y en Boston, en el frío, pero bueno, una experiencia muy buena. Y luego, pues sí, entonces, cuando ya acabé, digo, bueno, ahora ya tengo, o sea, algo me encontraré en España para trabajar. Entonces, me, en el 2008 llegué en plena crisis global salvaje, Llegué, llegué a España y estuve trabajando en Telefónica. En Telefónica hay más de, que tiene, tiene, un, tiene un centro muy interesante aquí en Barcelona. Y estuve haciendo proyectos interesantes, más de temas de Internet, y, a, y empecé a, a acercarme un poco más al mundo del media, que no conocía nada del media. Y ya con un par de años en Telefónica, me dije, bueno, esto ya no es para mí, eh, necesito, necesito montarme algo. Y entonces, en el 2010, eh, empezamos a darle vueltas a la idea de montar una empresa eh, de publicidad. Entonces, ¿qué vimos en el 2010? En el 2010, si tú vas en esa época, que es una época hace muchos años, eh, había iPhones, que empezaban los iPhones, y los Androids, había algunos Androids, y había algunos locos que tenían smartphones que no eran, que no eran iPhones, eran smartphones, eran de Android, había algunos pocos, pero sabíamos, de estar en Telefónica, sabíamos que, que la predicción era que todo el mundo iba a tener un smartphone. O sea, lo, lo que pasa hoy en día con los smartphones, lo pre no, lo, lo sabíamos en 2010, entonces dijimos, pues entonces en los teléfonos móviles tiene que haber publicidad. Entonces, vamos a montar un negocio de esto y me lancé a esto sin tener ni idea de publicidad. O sea, no sabía casi ni cómo Google hacía dinero, no sabía nada. Eh, y, y, y nada, me, me, me lancé y, y, y estuvimos muchos años en el Valle de la Muerte de probando cosas, probando cosas, no nos salía nada, peleándonos con agencias, ninguna nos daba ninguna campaña, nos daban una campaña casi como por pena y no conseguíamos que nos dieran más. Y en un, y en un, en un Mobile World Congress descubrimos una tecnología que se llama Real-Time Bidding, que es en lo que nos dedicamos ahora, que es en lo que se basa lo que se llama publicidad programática. Y me pareció una, te una tecnología súper interesante, que si, si quieres después te la cuento, pero es una tecnología en la que con mi background de todo lo que había aprendido en Estados Unidos y, y, y como mi profesión de ingeniero, yo podía aportar mucho. Y me pareció una solución fascinante, fascinante. Entonces, dije, pues, vamos a probar esto. En mi vida me podía imaginar que llegaríamos a desarrollar algo tan complejo como lo que tenemos ahora. O sea, lo que tenemos ahora de las cifras que comentabas es una barbaridad. Pero, pero en esa época, esto ya era en el 2012, eh, dije, pues, pongámonos en esto porque todo lo demás no nos ha funcionado. Y nada, nos metimos en eso y, y funcionó. Yo, yo, yo, yo recuerdo la... De hecho, estábamos muriendo, ¿eh? O sea, se nos acababa el dinero y con, con los que éramos dijimos, oye, vamos a probar esto, vamos a hacer una cosa así rapidita, si funciona bien, si no, ya cerramos el chiringuito porque aquí nos vamos a desangrar y nos vamos a morir. Y, y me acuerdo, es súper divertido, me acuerdo que arrancamos una prueba que hicimos un viernes con un cliente que era Privalia, ¿vale?, y, y, y el lunes yo os llamo a los que le estaban haciendo la compra de la, de la campaña de Empree les llamo y digo, oye, ¿qué tal? Y me dicen, Jordi, ¿qué has hecho? Y digo, ya está, le hemos liado algo, le hemos, le hemos cagado, van a, me van a poner un puro, no voy a tener dinero para pagarlo y este es, este es el final de mi vida. Y me dice el tío, no, no, no, no, si la campaña ha ido súper bien, o sea, estáis haciendo la campaña que funciona mucho mejor que los otros medios que estamos usando. Y eso ya, o sea, la empresa realmente empezó en esa conversación. Ahí me di cuenta que teníamos algo, algo viable. Y bueno, y el resto es historia desde entonces. Pues ya hemos crecido mucho y ya si quieres te contaré. Pero estos eran un poco mis, mis inicios claro. y cómo llegamos aquí. Oye, qué chulo. O sea, ahí, ahí es cuando entiendes el concepto de Product Market Fit. no de, de, de repente dices, después de toda esta travesía si hacemos algo no? Y, y esto es evidente que funciona. Sí, de hecho, de hecho, fueron dos momentos en la misma semana que pasaron. El primer momento fue esta conversación que el cliente me dice, no, no, lo que has hecho funciona súper bien, va mejor que los otros, me puedes dar más. ¿Eh? Y yo digo, claro, que te puedo dar todo lo que quieras. Y el segundo momento, eh, que fue para mí eureka, llegó al viernes siguiente. Entonces, el viernes siguiente ya teníamos la campaña, que el cliente estaba contento, teníamos nuestro sistema que funcionaba solo. Y entonces, bueno, pues, claro, durante la semana estábamos ahí pendientes de que todo fuera bien y tal, pero ya al fin de semana digo, bueno, lo voy a dejar y voy a dejar que esto siga haciendo dinero para nosotros sin nosotros estar encima. entonces lo dejamos y yo me acuerdo todo el fin de semana, cada par de horas miraba en la base de datos, me metía en la base de datos y miraba cómo iban subiendo nuestros ingresos. Sin nosotros hacer nada. Y entonces ese fue el segundo oreja moment. Y ya está, o sea, tengo un cliente que le gusta y esto trabaja solo por mí, ya está, ya, ya, ya tenemos una empresa. O sea, ese es el momento. Claro, porque también entiendo que todos esos años de travesía en el desierto, pero al final, luego entramos en profundidad, pues todos tenéis una solución tecnológica, pero en todo ese tiempo de travesía en el desierto, en entiendo que me puedo imaginar que daríais servicio. ¿Qué, ¿Qué cosas tratasteis de hacer un poco para, para, para conseguir que entrara dinero? Pues... <risas> lo has dicho muy bien, para conseguir que entrara dinero, pero entraba poco, pero lo intentábamos mucho. Mira, eh, de hecho, empezamos, es muy curioso, ¿eh? Cuando empezamos la empresa, la idea era, bueno, algo de publicidad en móviles, pensamos erróneamente, erróneamente, que ese mercado de la publicidad en móviles ya estaría hecho. Porque Apple acababa de comprar una empresa, Google acababa de comprar DoubleClick y dijimos, ah, si Apple y Google ya han comprado, ya no tenemos exit strategy, ¿no? Ya no nos va a poder comprar Google, ya no nos va a poder comprar Apple. ¿A qué nos vamos a meter? Entonces dijimos, bueno, pero eso son, son soluciones de publicidad genéricas vamos a hacer algo que tenga que ver con algo intrínseco al teléfono, que es que estás en movilidad, ¿no? Entonces, pongamos temas de publicidad con localización y se nos ocurrió hacer una plataforma para buscar descuentos con localización, ¿vale? O sea, en función de dónde estás, te muestro pues, qué ofertas de descuentos hay en restaurantes o en lo que sea, cerca de dónde estás, ¿no? Y eso estaba muy bien, pero había infinitos problemas, eh, sobre todo en buscar restaurantes que nos quisieran pagar algo por esto. O sea, nada, imposible. Entonces, cambiamos, empezamos a pivotar. O sea, el travesía del desierto es una, es una historia de pivotar, pivotar, pivotar, hasta que encuentras el market product fit que decías tú antes. Entonces, pivotar, pivotamos primero de eso a decir, bueno, en lugar de meter descuentos en mi plataforma, que no voy a conseguir que los restaurantes se metan en mi plataforma, muy complicado, voy a hacer publicidad con, con localización. Entonces, hicimos un sí con Groupalia que, o Groupon, que tenían un montón de ofertas ya ellos de descuentos. Entonces, nosotros mostrábamos anuncios con localización. Y ahí, bueno, pues conseguíamos algún test y casi que eran test que nos daban por pena. Sí, haces este test y tal, pero nada, no, no conseguíamos escala ni que las campañas fueran, fueran eh, recurrentes. O sea, hacíamos una campaña, nos la paraban y nos teníamos que volver a buscar la vida. Entonces, en, alrededor de esta idea de poner anuncios con localización... Decimos, bueno, no conseguimos, pero la idea parece interesante, tenemos que buscar lo que en publicidad se llama supply, es decir, huecos donde poner esos anuncios. ¿no? Vamos a buscar redes, vamos a buscar redes de publicidad que tengan ya contacto con muchos medios y que, y que nos puedan vender estos medios para que nosotros le podamos poner esos anuncios. Y ahí, buscando este supply, en el World Congress es donde descubrí el real-time bidding. Y el real-time bidding es una, una solución tecnológica muy, muy compleja que te permite... Pujar en tiempo real, mediante subastas, por cualquier hueco publicitario digital del mundo. Uh -huh. eh, y, y nada, eso fue lo que, lo que nos metimos, y al meternos ahí, lo que nos dimos cuenta es que no solo nos, nos daba acceso infinito a Supply, sino que nos permitía mmm, por hacer algoritmos para saber cuánto pagar por cada anuncio que poníamos y con eso conseguir resultados. Y ahí es donde encontramos, el ahí es donde empieza la otra historia que te he contado antes del, del Market Product Fit. Entonces, toda bueno. nuestra empresa se basa en, en esos algoritmos que tenemos, que con acceso ilimitado a todos los huecos digitales para poner anuncios del mundo, nosotros tenemos algoritmos de inteligencia artificial que deciden cuánto es que vale este sitio para mis anunciantes, cuánto un anunciante está dispuesto a pagar ahí por tener un resultado en su campaña publicitaria. ¿no? Yo, yo quiero conseguir descargas para mi aplicación o yo quiero conseguir compras de mis productos. Yo, o ventas de mis productos. Yo quiero conseguir leads para mi campaña. Entonces, yo puedo poner un anuncio para conseguir estas cosas en mil millones de sitios o en trillones de sitios en el mundo, pero ¿cómo elijo en qué sitios y cuánto pago por ellos? Uno a uno, o sea, anuncio a anuncio, para conseguir un, un KPI, o sea, un, una métrica de retorno de inversión publicitaria. Y ahí es donde la clavamos. Y pinta al final, no, Como ¿construís una plataforma tecnológica so, sobre esto? Que, que entiendo que es compleja por lo que has dicho tú, ¿no? Te tendrás que claro. conectar a todos los sitios de, de la demanda. No sé si hay un sitio centralizado, si te tienes que conectar a mil sitios. Cuéntanos un poquito los, los detalles de la complejidad. Desde que alguien nos pide una campaña hasta que impactáis al usuario, ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué haces más? Claro. Bueno, nosotros lo que hacemos, para empezar, es hacérselo muy fácil al que quiera hacer la campaña. O sea, si alguien quiere hacer una campaña, se pueden meter en nuestra plataforma o nosotros se lo, mete, lo hacemos por ellos y al final traficas la campaña igual que la podrías traficar en Facebook o en Google, ¿no? Es una plataforma para traficar campañas. Lo que es muy interesante es lo que ocurre por detrás. Y me encantan las preguntas que me has hecho porque son las preguntas al final de cómo funciona que, como ingeniero, pues es lo que me, me, me enorgullece muchísimo, ¿no? Lo, la, la, la increíble bestialidad de plataforma que hemos montado. Entonces, tienes razón. La, la, los medios... Eh, ponen a disposición sus, sus espacios publicitarios, los ponen a disposición de unas plataformas que son las que luego subastan ese espacio para que empresas como la mía participemos de la subasta. ¿vale? O sea, está centralizado, no en una, en 20, 40, unas cuantas, la más grande es Google, pero pues hay otras plataformas, las grandes plataformas tecnológicas que conocemos que son las que agregan el, el inventario, el supply publicitario y lo subasta. Entonces, yo participo de esas subastas, ¿vale? Y, la, y sí, nosotros tenemos una, la plataforma que hemos montado, pues, claro, tenemos servidores. Claro, yo, piensa que yo tengo, cuando a mí me llega una subasta, o sea, tú abres tu teléfono y, y, y abres cualquier periódico y se te enseña un anuncio, ese anuncio se ha subastado. Y se ha subastado en ese momento.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 10 veces más grande que el número de búsquedas totales a las que sirve Google en todo el mundo en cada segundo. O sea, Google no sirve 3 millones de búsquedas por segundo, sirve muchísimas menos. Nosotros tenemos que responder en 100 milisegundos a 3 millones de peticiones de subastas en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Como solo tienes 100 milisegundos, si, si una subasta pasa en Los Ángeles, pues mi servidor no puede estar aquí. Porque solo en el tiempo de que me ha llegado la petición desde Los Ángeles hasta aquí a llegar, que mi procesador la procese, y responderle ya me, ya me convido los 100 milisegundos. Entonces, primero, tienes una, una arquitectura distribuida. Tenemos máquinas haciendo cálculos y respondiendo subastas en todo el mundo. Tenemos servidores en Estados Unidos, en Europa y en Asia. Porque tenemos campañas en todo el mundo. Y luego, pues, o sea, yo siempre digo que, que la plataforma nuestra pues, tiene como dos partes muy complejas. Una es poder responder tan rápido. La otra es poder responder inteligentemente. Es decir, no responder cualquier cosa, sino algo, algo que haga realmente que nuestros anunciantes tengan un retorno. Entonces, pues, pues tenemos un montón de ingenieros de, de data science que estamos desarrollando cada vez mejores algoritmos para conseguir esos resultados. Y son, bueno, pues es, para un ingeniero es como un, es como el, el, un, o sea una maravilla de meterte aquí y, y poder acceder a tantos datos y, y desarrollar una plataforma así y, y hacerlo inteligentemente. Eso es una gozada. Bueno oye, es súper chulo, para, para, para a ti hay cosas que seguro te parecen novias, pero a mí me mola porque, claro, yo no lo había pensado que cua, tú como anunciante creas un anuncio y claro. te crees que en el momento que lo creas, pues ya está distribuido en el mundo de, ¿no? pero no, empieza como mm. lo que has dicho, empieza cuando el usuario va claro. a abrir un espacio publicitario, entonces claro. yo voy a un medio ahí es cuando arranca, dices tú tienes que responder muy rápido, porque claro, tú Tú tienes cientos de clientes, ¿no? Entonces, claro. entiendo que tú tienes que valorar ese espacio si te interesa y si te interesa para cada uno de los clientes, ¿a cuál le das prioridad y por cuánto estás dispuesto a pagar? Es Exacto. En O sea, eso es, eso es, has resumido lo que hace nuestra plataforma. Cada una de estas 3 millones por segundo que me llegan, porque a mí me llegará, o sea, yo tengo un cliente que a lo mejor es, pues yo qué sé, Candy Crush, ¿no? Que quiere hacer, imaginemos, ¿eh? Candy Crush quiere hacer una campaña para conseguir descargas. Eh, en, yo qué sé, en Estados Unidos. Pues a mí me llega ahora mismo una subasta de Australia. Entonces, mi máquina recibe esta subasta de Australia. Lo primero que dice es, a ver, esta subasta de Australia, ¿me interesa para esta campaña de Candy Crush? No, pues la descarto. ¿Me interesa para otra? Sí. Entonces, primero la recibimos. Miramos de todos nuestros clientes qué campañas tenemos que sean elegibles para esa. A lo mejor, pues de mis 500 clientes, pues 30 son elegibles para esa subasta. Y ahora de estas 30, tengo que calcular... Cómo de interesante es esta subasta para cada uno de ellos, asignarle un número, un precio que estoy dispuesto a pagar, elegir una y devolverlo en 100 milisegundos. Y eso me pasa con a un ritmo de 3 millones por segundo en todo el mundo. Es una locura. Es una locura. ¿Cuántas máquinas podéis tener? No sé si tienes el cálculo porque es muy raro, pero ¿cuántas máquinas podéis tener eh, ahora mismo encendidas? ¿Te, te puedo decir que nos gastamos, se está todo en, en la nube, en, en infraestructura en la nube, nos gastamos medio millón de dólares cada mes en máquinas y son miles de máquinas. O sea, miles de máquinas Uy. en todo el mundo. Claro. claro. Sí, qué sí, qué es, una, es una locura de infraestructura. Claro, M mola dimensionarlo porque yo, claro, yo, claro los que estamos acostumbrados a entrar al, pa al panel de de la, la campaña dices esto es una tontuna si es que está no, no, no. pero no. No, no detrás hay miles de máquinas haciendo cálculos y haciendo no. unos cálculos complejos, complejos ¿eh? mira acabamos de, estamos súper orgullosos acabamos de contratar eso es una cosa de, de, hay, hay cosas en, las, en la vida de las empresas que molan no eh, Claro, porque cuando empezamos, pues empezamos, o sea, al principio éramos tres, luego cinco, y vamos contratando a gente y les vamos formando y creciendo con ellos, ¿no? A medida que creces, te puedes plantear cosas más interesantes. Acabamos de fichar a un profesor universitario de Data Science de una universidad en Estados Unidos. ¿no? Dios, ha venido, se ha venido aquí. Y, y, y claro, o sea, es una pasada, ¿no? Porque teníamos mucha gente, empleados, ¿no? Que nos decían, no sé, es que estamos desarrollando todo esto, pero necesitaríamos un poco un background más, más teórico. Y yo les digo, hostia, ya no os podéis quejar. O sea, acabo de fichar a un profesor, ya, este que nos diga cómo lo no tenemos que hacer. Pero sí, sí, o sea, las, la complejidad de, de las operaciones que tenemos es, es alta por lo... Por lo por lo difícil que es ponerle un, un precio a cada anuncio claro. y por lo complejo que es poder responder a tantas en tan poco tiempo o a tantas subastas en tan poco tiempo. Es muy complejo. Fascinante, ¿eh? Fascinante. Ya te digo, te he dicho antes que cuando descubrí en el Mobile World Congress en 2012 lo del real-time bidding, yo, yo me lo explicaron, lo leí y dije, hostia, pero esto es chulísimo. Pero claro, no me podía imaginar la escala. Claro. De hecho, me acuerdo cuando empezamos que en lugar de 3 millones de subasas por segundo, hacíamos pues, 100 por segundo, luego 1.000 por segundo. Me acuerdo una vez que mi CTO me dijo, me dijo, ahora ya estamos haciendo esto y ya con esto ya podemos ya podemos responder a 10.000 por segundo y ya después de 10.000 por segundo, ya las que me metan. Ya, ya, ya da igual, ya no hay que cambiar nada, ya escala solo. Mentira. <risa> <risa> Pero hemos ido pasando y de hecho tenemos... Tenemos presentaciones de los pasos que hemos tenido que ir dando desde un punto de vista de arquitectura para ir pudiendo responder a más y más. O sea que, lo que a mí me, me encanta porque, y vuelvo un poco full circle no a, a donde empecé, ya lo ves que soy bastante nerd, soy bastante ingeniero que me gusta, disfruto con estas cosas. Eh, pero me encanta el negocio este porque lo que somos, que es un, un se llama un demand side platform, DSP, que es una plataforma de publicidad programática, todo, todo términos de este sector, pero, pero es, un, es un mundo que, que conjuga alta, compleja tecnología con al final el mundo de la publicidad, es un mundo de, de negocios y de dinero. Entonces, claro. estamos ahí en el medio, en la intersección de estas dos cosas de una forma muy fascinante. Bueno, como, claro. pues, como Google, como Facebook, que al final son negocios con tipos de infraestructura parecidos. ¿y cómo decidís que, que eh, o sea, bueno tendréis algoritmos complejísimos, ¿no? pero bueno ¿qué, qué variables se, se, se fijan esos algoritmos para determinar si un anuncio encaja o no encaja y qué precio ponerle? porque entiendo que habrá una serie de cosas definidas, ¿no? por, claro. por la campaña eh, pero también entiendo que habrá otra serie de eso, ¿no? ¿cómo calculo si esto va a generar un rollo, ¿no? tengo en cuenta claro. qué datos Claro, bueno, eh, varios, te puedo contar lo primero que es muy interesante es que los algoritmos inteligencia artificial en realidad se llaman de machine learning, ¿no? Significa que máquinas aprenden. ¿Por qué aprenden? Aprenden porque lo que ocurre es muy sencillo. Yo imagínate que lo que quiero es conseguir descargas de un juego. Yo quiero hacer publicidad de un juego para que la gente vea el anuncio, le mole el juego y se lo descargue. Y luego, compre cosas, se gaste dinero en el juego, ¿vale? Ese es el objetivo que nos pide nuestro cliente. El, el, el que hace el juego nos dice, yo quiero, yo voy a hacer una campaña contigo, pero quiero que me consigas que la gente se descargue el juego y se gaste dinero en ese juego. Vale. Entonces, nosotros empezamos a poner anuncios. Me dicen, esta campaña tiene que ser en Estados Unidos. Vale. Y empiezo a poner anuncios en Estados Unidos. Entonces, nosotros, cuando pongo un anuncio y alguien va y luego y se baja la aplicación y luego hace una compra, yo recibo ese feedback. O sea, el, el anunciante pone esa información a disposición mía. Y me dicen, mira, este anuncio que has puesto, este tipo se lo ha bajado y se ha gastado tanto dinero. Y este otro anuncio que has puesto no ha pasado nada. Nadie ha hecho nada. Entonces, claro, yo empiezo a ver. Bueno, resulta que cuando pongo anuncios en Nueva York a las 6 de la tarde a teléfonos con este modelo, con esta pantalla, que valen tanto dinero eh, y resulta que el tío este también he visto que me está pidiendo eh, publicidad desde este otro juego y este otro juego y este otro juego, cuando se cumple todo esto, la probabilidad de que un tipo así se baje la aplicación es tanta. Entonces, nuestros algoritmos hacen eso, o sea, calculan esas probabilidades en función de lo que ya hemos visto que ha pasado. Y bueno, claro, y esto es ya es complejo de per sí, pero como competimos con otros tipos que hacen lo mismo que nosotros y que también tienen tipos muy listos dentro que lo intentan hacer, entonces tenemos que buscar la manera de calcular esa probabilidad cuanto mejor posible. Entonces, ya los anunciantes ya nos dan datos antes para que nos hay, para, para ayudarnos. Nos dicen, mira, antes de que empieces la campaña, yo ya te digo cuáles son la gente que ya se ha bajado a mi juego. Entonces, utiliza esta información para, para no empezar de cero. Yo ya te digo cómo es tu gente, tú me puedes encontrar gente similar, tú de toda la información que recibes, esos millones y millones de subastas que haces, puedes encontrarme gente similar a este, gente que esté en los mismos juegos, gente que tenga los mismos teléfonos, gente que, bueno, pues, que esté en las mismas ciudades, toda esta información que nosotros tenemos disponible en cada subasta, la utilizamos para aprender a, a calcular esa probabilidad y al final a comprarle a la gente con el precio que toca. Qué bueno. Y por, y por lo que has dicho, o sea, dispones de la información que te pasa, pero también de, de, de histórico, ¿no? De, oye, claro. pues, esta persona también está en el otro juego, ¿no? Y ahí es donde tiras. Exacto, exacto. O sea, hay, hay un montón de información. ¿eh? De hecho, a veces tenemos demasiada y tenemos que ver qué información aporta valor y qué información es ruido solo. Entonces, bueno, pues de eso se tratan todos los algoritmos que hacemos para al final encontrarle. Al final es. El... Al final es un número, ¿eh? es, es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo a este tipo le enseño el anuncio, el, el tipo va a verlo y le va a impactar este anuncio? Calculamos eso a un ritmo de 3 millones por segundo. Es ¿eh? una locura. Claro. Oye, y, y, y por lo que estás diciendo, claro, tenéis un foco en mobile que, sí. eh, que, que hace que las cosas sean, entiendo, di distintas. Eh, por sí. un lado, por, por la tipología seguramente, por mobile pues seguramente habrá más promoción de apps, una serie de cosas. Cuéntanos un poco ¿qué, qué hace distinto este tipo de tecnología aplicada a mobile de lo que puede ser un equivalente en entorno web, sí. eh, que, que es interesante. Vale. Bueno, a ver, nosotros empezamos en mobile por todo lo que te he explicado del background y tal. Y de hecho, la publicidad programática, todo este tema de las subastas en tiempo real, empezó en web. Y en mobile empezó más o menos cuando nosotros empezamos. O sea, que el timing lo pillamos bien. Pero en web llevaba como unos años ya. Entonces, nosotros, aunque hemos empezado en mobile, nosotros nos solemos autodefinir como mobile first. O sea, somos primero mobile, pero ahora ya también ponemos anuncios en, en ordenadores. Y, de hecho, lo último que estamos haciendo ahora, que está súper de moda, es poner anuncios en la tele, de la misma forma. O sea, en la tele, la tele lineal, yo no puedo elegir, o sea, si dos personas ven el mismo programa en la tele lineal, las dos ven el mismo anuncio. Pero en la tele conectada, ¿vale? Y en streaming, cuando tú ves un anuncio, el anuncio que te muestran a ti puede ser diferente que el que ve otra persona. Entonces, esos también van por esta misma tecnología. Y, de hecho, ahora estamos ya haciendo, y es como es el sumo, estamos poniendo anuncios en la tele y midiendo que son la tele nunca se pudo hacer antes. O sea, ponemos anuncios en la tele y midiendo si alguien luego está con su móvil comprando lo que ha visto en la tele, ¿vale? O sea, esto ya es, es la leche, ¿vale? Entonces, cada uno de estos canales, el, el ordenador, el teléfono o la tele, pues tienen... Tienen parámetros diferentes. Pero al final la tecnología de base es la subasta, la subasta en tiempo real a la que tienes que responder. Entonces, pues en el caso de la tele, pues te dirán qué modelo de televisión es y te dirán cuál es la IP. En el teléfono y en el ordenador, bueno, hay entre teléfono y ordenador o entre web y apps, hay algunas diferencias en cómo se... Cómo se Cómo, cómo se generan las subastas, pero son diferencias muy técnicas. El concepto es el mismo. De hecho, nosotros ponemos anuncios en apps o en el navegador del teléfono y también en el navegador del, del ordenador. Uh, son diferencias muy técnicas las que hay. Perfecto. ¿Hay, hay una duda que me suscita todo esto, porque, claro, en los últimos años está todo el tema privacidad, eh, fin de las cookies. Encima, sí, sí. si no recuerdo mal, en iOS ya hubo una historia... Sí, sí. Eh, cuéntanos un poco cómo está cambiando toda esta parte y, y cómo os afecta y cómo os tenéis que adaptar a esta nueva realidad. Pues mira, eh, bueno, afecta muchísimo. De hecho, yo creo que está muy bien ¿eh? lo que está pasando. O sea, yo siempre digo que el Internet era el, el lejano oeste, era el Wild West. Pero vamos, era el Wild West. O sea, ahí se hacían barbaridades y algunas han salido, ¿no? El tema de Cambridge Analytica. O sea, se, se han hecho cosas muy gordas eh, y se está poniendo un poco de orden. Lo que pasa es que se, se pone orden al ritmo que se puede, ¿eh? porque claro todo esto que yo te estoy contando, muy resumido, ya estás viendo tú que es muy complejo. Eh, que los órganos reguladores entiendan eso es imposible. O sea, es muy difícil y se tarda mucho en poder regular eso. Al final lo que ha pasado es que quien ha tenido más impacto hasta ahora en, en, en controlar un poco el acceso a la privacidad de los datos más que el regulador ha sido Apple, que es quien entienden realmente cómo funciona esto y han dicho, bueno, yo voy aquí a cambiar las normas Lo que pasa es que Apple no está muy claro si lo ha hecho por privacidad o por beneficiarse, porque Apple, o sea, Apple le ha hecho perder 200.000 millones de valor bursátil a Facebook y 20.000 millones al año, pero ahora Apple gana 10.000 millones al año en publicidad que antes no ganaba, ¿sabes? O sea, que Apple… Se ha metido y digamos que lo de la privacidad le viene muy bien. Ha hecho una campaña muy buena de, de marketing diciendo que quiere proteger la privacidad, eh, pero se está beneficiando de este movimiento. ¿vale? Entonces, en cualquier caso, lo que es muy positivo es que se esté poniendo un poco de orden. Eh, ¿Y entonces qué está pasando? Sí, esto nos está afectando, nos tenemos que adaptar, hay cambios en cómo se miden las cosas, hay cambios en qué información nos llega y, hay, y tenemos que hacer cambios que afectan a estos algoritmos, que antes utilizábamos unos datos y ahora tenemos que utilizar otros. Entonces, eh, yo creo que estos cambios son, son muy positivos eh, y mucha gente está diciendo, y no nos, o sea, el, el público en general no se está dando cuenta, pero en los círculos en los que se diseña la tecnología que debajo de internet, lo que se dice es que Internet se está rediseñando ahora. Realmente Internet se está rediseñando. Todo el tema este de las cookies que dices, y em, en particular en cuanto a la privacidad, está rediseñando Internet em, y, y yo creo que para bien. Lo que pasa que, bueno, va a haber, ya ha habido, la pregunta le va a Facebook, ¿no? La trompada que se ha dado Facebook o Snapchat, la trompada que se ha dado Snapchat en bolsa es comunal, La de Facebook también. Entonces, ya ha habido unas turbulencias muy grandes y, y como yo siempre digo, le digo a mis empleados, le digo a, a, a, al management, les digo, eh, hay turbulencias y esto es una oportunidad. O sea, las turbulencias para las startups que son ágiles y se adaptan rápido, pues le tenemos que ver una oportunidad. Y nosotros, pues en el último año que ha, que ha sido el descalabro de Facebook, nosotros hemos crecido a más del 100%. Pues nos bueno, hemos adaptado muy bien, nos ha ido muy bien. Eh, claro. Pero sí, requiere, requiere ser ágil y, y estar al día. y, y y cambiar cosas al instante. Nosotros nos hemos querido posicionar muy fuertemente en ser de los primeros en los que adoptábamos los cambios que introducía Apple para seguir pudiendo dar un buen resultado a nuestros anunciantes. Y, y bueno, ha funcionado. O sea, hemos crecido mucho. Sí. En esto de, de, de Apple, es, es curioso porque yo creo, lo que has dicho tú, Apple eh, es juez y parte ¿no? en sí. esta parte, pero, pero luego tienes por otro lado Google eh, que también está haciendo cambios en cómo usan las cookies, eh, sí. las, se las cargan del, del navegador y la han retrasado porque están buscando su sí. forma, que a mí me suena, estamos buscando una forma para nosotros poderlo saber, pero tú no. Entonces, eh, ¿cómo ¿Hasta qué punto está bien o hasta qué punto tú crees que habría que regular un poco que, que estas grandes empresas no, no tengan tantos intereses por tantos lados? Buah, eh, es una buena pregunta. ¿eh? Yo, yo, como te he dicho, los cambios más grandes que ha habido de privacidad no han sido tanto por regulación porque al final lo del GDPR ya lo has visto. Te sale lo del cookie que le das a acepto cada vez porque si no te lo ponen cada vez y eso no ha cambiado nada. ¿Vale? El GDPR no creo que haya cambiado mucho. Ha creado una molestia para la gente, pero las empresas siguen teniendo los mismos datos. El que ha realmente cambiado mucho ha sido Apple. ¿vale? Lo que pasa es que yo sí que creo que la regulación es importante en, en estos temas. Y lo que, lo que ocurre es que es un mundo muy complejo. Y la regulación, el órgano regulador, mmm, no lo tiene fácil. ¿vale? Eh, y desde luego, mmm, debe haber porque no lo puedo decir al 100%, pero debe haber mucho eh, push de las grandes tecnológicas en que lo que regulen sea algo que no las perjudique mucho, ¿no? O sea, seguro que hay lobbying ahí a saco. Eh, y sí, eh, lo que pasa que... Repito, eh, yo creo que tiene que haber un orden, se tiene que poner un orden. El orden, lo, lo que ha hecho Apple ha hecho mucho daño a Facebook, o sea a Snapchat, o sea, ha hecho muchísimo, muchísimo daño. Eh, y Google lo tiene que hacer de otra manera porque cualquier cambio que hiciera Google, como el que ha hecho Apple, les perjudicaría a ellos mismos, ¿sabes? Entonces, ellos lo tienen que hacer de otra manera y no es fácil. Eh, no sé cuánto es el retraso ese que estás hablando de las cookies, cuánto es porque realmente están buscando una manera de no hacer mucho daño y, por otro lado, o porque lo estén haciendo para, para que la gente no se entere. Nosotros, mira, ahora mismo estamos discutiendo que tenemos un evento en Berlín que organiza Google al que vamos a ir para discutir un poco entre todos ¿no? ¿Cómo, cómo hacer estos cambios. O sea, yo, yo no sé cómo va a ser el mundo de Internet en los próximos 10 años. ¿eh? Estoy metido, ¿eh? pero no lo sé. Creo que tiene que cambiar. Que, que, el lejano, el, el Wild West este en el que vivíamos no creo que tenga sentido. Eh, pero, tampoco, pero, pero yo, obviamente, o sea... Yo, yo vivo de la publicidad, ¿no? Entonces, yo, yo sí que creo que tiene sentido en que, la, que la publicidad se pueda hacer targeteada. Y sí que creo que tiene sentido que la tecnología nos ayude a que a mí no se me muestre un anuncio de algo que a mí no me interesa. O sea, eso no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que yo tengo que saber un poco que ¿a cambio de qué? ¿no? Entonces, yo, yo, yo alguien me dijo hace muchos años que, que, una, que el mundo que esa persona predecía era que, que, que, que nosotros tendremos, igual que ahora tienes un proveedor de electricidad y tienes un proveedor de, de gas y tienes un proveedor de internet, te das un proveedor de datos. Tú contratarás una empresa a la que le dirás, mira, estos son mis datos, yo quiero regular mi intercambio de datos contigo de esta manera, con estos parámetros y tú o me pagarás tanto por estos datos o, o, o yo tendré mi, mi de forma controlada qué, qué, qué datos cedo yo y qué no a cambio de qué. Y que eso será un proveedor. Igual que tenemos los proveedores y otras cosas. Puede ser que el mundo vaya hacia allá, es que no lo sé, pero, pero, pero está redefiniéndose ahora. Claro, Es muy, muy interesante, a mí me gusta esa visión y yo creo que hay algo también ahí eh, co como poco para los marketers que nos escuchan, es decir, yo, yo también he escuchado otras opiniones que es que como has dicho tú se está rediseñando el futuro de internet y que muy seguramente el futuro en el corto medio plazo sea un paso atrás en, en opciones de personalización ¿no? es decir, que, que todo hacia donde vamos, el, esto que estábamos haciendo un poco de voy a impactar a gente que le guste la comida, o sea que haya comprado comida para perros y claro. que tenga el pelo rubio y no sé qué, que, que, que, que, que la verdad es que era un muy guay, pero tengo muchas sí. opciones, pero que muy seguramente tenemos que empezar a pensar los marketers en un pasito atrás, ¿no? En, claro. en irnos a cosas más generales. ¿Cómo ves tú esto? Sí, bueno, se está redefiniendo. Se está redefiniendo. Al final, eh, es, claro, es para los marketers es jodido pensar en no, no. O sea, a mí, o sea, me has dado unas opciones que me han permitido. Eso es un poco la, es, lo, es el argumento que ha utilizado Facebook. ¿eh? Facebook lo que ha dicho, cuando Apple les ha jodido, Facebook ha dicho, señores. Primero, estáis haciendo esto para beneficiaros. y segundo, con lo que estáis haciendo, estáis destruyendo a miles de negocios. O sea, hay muchos negocios pequeños que sobrevivían gracias a poder hacer publicidad muy targetada en Facebook. O sea, yo vendo zapatos rojos y puedo en Facebook hacer una campaña a la gente que le gustan los zapatos rojos y si no la puedo hacer o no la puedo hacer con la eficiencia que me permite Facebook, pues no puedo vender zapatos rojos. Bueno, pues se me disparan los costes. Eh, entonces, es un debate muy interesante y, y social. Y, y creo que tardaremos... Yo, yo creo que estábamos en un punto de equilibrio del, del Wild West uh -huh. y creo que llegaremos a otro punto de equilibrio y que entre estos dos habrá unas turbulencias brutales. Y en esas turbulencias estarán impactados empresas como la mía, estarán impactados anunciantes y marketers y estarán impactadas empresas que vendían cosas y que las van a pasar canutas. Entonces, eh, todo, todo, todo va a cambiar y está cambiando ahora. O sea, para mí, dentro de las preocupaciones que me da, es fascinante, ¿no? Porque vuelvo al principio. Yo como ingeniero veo que se están rediseñando cosas y que hay que pensar en soluciones. Todo lo que sea pensar en un mercado en el que estoy metido, en el que hay muchísimo interés en que funcione bien y está todo el mundo metido, es, es, es fascinante, es fascinante. Pero so somos todos conscientes de que está cambiando. No sé, no sé cuánto tardaremos. ¿Y cómo de gorda serán esas turbulencias? Pero las que hemos visto ya, ya te digo, para Facebook y Snapchat han sido criminal. Sí. De hecho, un poco lo que decías tú, ¿no? O sea, vosotros este año habéis conseguido eh, crecer un 100%. De hecho, yo lo, el, en los últimos dos tres años también he visto muchas empresas ad tech, incluso españolas, pues levantar grandes rondas, a, algo que que vuelvo a lo que has empezado tú diciendo, ¿no? Es decir, yo pensaba en su día que toda esta parte de la publicidad ya estaba resuelta. Yo creo que todos decíamos, joder, con Google, Facebook y tal, esto está resuelto. Y ahora todas estas turbulencias vuelven a abrir el melón a que pues seguramente el Google de dentro de 10 años se está construyendo hoy o, o ya existe claro. hoy, a lo mejor claro. es, es Madex, O sea, que, que, que todo está por cambiar en este mundo. Sí, sí, está, está, todo, está todo por cambiar. Y es verdad que... que, que, que es que, o sea, la publicidad digital lleva, o sea, existe hace muy poco, ¿eh? O sea, uh -huh. tiene pocos años de vida. Entonces, yo no estoy de acuerdo que, que se dijera, no, no. Y la, y la gente lo pensaba, ¿no? Yo cuando hablaba con inversores me lo decían, oye, pero si existiendo Google y Facebook, ¿qué, qué sentido claro. tiene una empresa como la tuya, no? Resulta que yo tengo competidores que facturan miles de millones de dólares, que no son ni Google ni Facebook, y yo quiero aspirar a eso, ¿no? Yes, yo, o sea, yo, facturamos casi 100 millones. O sea, que mal no nos ha ido, pero, pero mientras pueda seguir creciendo, pues, a eso a eso aspiramos, ¿no? Entonces, eh, al final también piensa que también los, los, eh, los anunciantes tampoco quieren depender solo de Facebook, ¿eh? Porque tú ya sabes que si dependes de un proveedor, te va a destrozar. Entonces, está bien que haya en el mercado varias soluciones. Lo que es indudable es que la cantidad de datos que tiene Google o Facebook, les permite ser unas soluciones donde el mercado se gasta muchísimo más dinero que en otras, ¿no? Pero bueno, ya te digo que el mercado de la publicidad es muy grande, tiene que evolucionar y habrá, ha habido ya oportunidades o sea, empresas como la mía, pero seguro que las habrá con las turbulencias estas que hay, a empresas que se adapten y que, yo te digo, es que la solución, la solución todavía no existe. La solución que permita a los marketers y a las empresas poder publicitarse bien y que respete la privacidad de la gente, esa solución todavía no existe. Entonces va a existir, porque la, lo que está claro es que la gente valora su privacidad, eso lo hemos descubierto, o sea, eso no va a cambiar, la gente valora su privacidad más de lo que mmm, ahora se les estaba dando cero a cambio de regalar su privacidad. Entonces la gente la valora y dice, no, no, no, yo esto lo, lo valoro y lo que está claro es que hay muchos negocios que dependen de poder anunciarse eficientemente para sobrevivir. Entonces, se va a resolver y la resolución no existe aún. Entonces, pues es una carrera. Claro. Eh, decías tú, ¿no?, que, lo, que los inversores te decían lo de, oye, ¿para qué es Madex si existe en Google sí, y Facebook? Eh. Vamos a responder esa pregunta para los marketers que, que se publiciten en Google o Facebook. Es decir, eh, ¿qué, ¿qué les ofrece una solución como Madex? ¿Por qué tendrían que mirar eh, estas alternativas? Eh, ¿Y uh -huh. qué valor adicional aportáis? Claro. Mira, eh, yo, yo, en realidad, esa pregunta que me hacen muchos clientes, eh, la respondo de otra manera. Porque los, los clientes en los que trabajan con nosotros, que repito, ¿eh?, no, no suelen ser empresas pequeñas. o sea, nosotros la campaña media que hacemos debe ser de mil dólares al mes, ¿vale? Esa es la campaña media de un anunciante con nosotros, ¿vale? De ahí hasta un millón y medio al mes, o sea, y de todos los rangos, ¿vale? Eh, pero suelen ser clientes que, que saben que para sus objetivos necesitan no solo anunciarse en Google y Facebook, sino que ya son clientes que entienden, que diversifican su, su media mix, ¿no? Entonces, ellos anuncian en en Lineal, en Televisión Conectada, en Radio, en Outdoors, en Facebook, en Google, en Snapchat, en TikTok y en programático ¿vale? Y programático es mi canal. Entonces, yo suelo responder a la pregunta de ¿por qué tú y no Google y Facebook? Pero la pregunta que respondo siempre es ¿por qué tú y no otro programático. O sea, yo compito con una empresa americana muy grande, con una empresa coreana muy grande y nosotros somos como el player europeo, grande, ¿no? Entonces, nosotros... Eh, les explico cómo competimos con ellos. Pero sí, en el fondo, es indudable que al final eh, cualquier dinero que nos dan a nosotros, cualquier cliente que corre una campaña con nosotros, podría decidir eh, correrla con Google y con, y con Facebook. Y, y, y, y primero, un argumento es no, no dependas solo de ellos. Segundo, eh, hay muchos aspectos en cuanto a Google, eh, la solución que tenemos nosotros de programática, Google tiene una solución de programática que se llama DB360, eh, DB360, eh, que no es muy especializada en móviles. O sea, está mucho más centralizada en web, eh, es mucho más generalista, mucho más para campañas más de brand y de awareness, que de tanto específico a performance en apps como nosotros nos enfocamos y somos especialistas. O sea que en el foco de en el foco en el que nosotros, en el nicho en el que nosotros somos especialistas, que es de uh, app economy, o sea, conseguir a gente que consiga descargas para sus aplicaciones, que les den dinero, en eso somos mejores que la solución generalista de, de Google programática de db 360. Uh, y en cuanto a Facebook, pues mira, me pillas bien, porque Facebook ahora con los problemas de Apple está teniendo unos problemas terribles y nosotros pues, nos hemos adaptado mejor a la solución de Apple. Entonces, una parte muy grande del crecimiento que hemos tenido se lo hemos quitado de Facebook. O sea, obviamente... No 200 mil millones, <ríe> ya me gustaría, pero sí alguno. Y que, que vengan, que vengan unos cuantos miles de millones sí, claro, de eso, claro. ¿verdad? Ah, no. <ríe> y, y, y cómo llegáis a los clientes, ¿no? Eh, por lo que has dicho tú, ¿no? Estáis facturando por lo que has dicho, más o menos 100 sí, millones, sí. Eh, que son que, que es mucho dinero, o sea, esos son sí, muchos sí. clientes. ¿Cómo, ¿Cómo llegáis a esos clientes grandes? Claro, mira, tenemos... es una buena pregunta, ¿eh? eh al final sabemos muy bien cuáles son los clientes que utilizan tecnologías como las nuestras. Sabemos los clientes que usan nuestros competidores. Y nosotros tenemos equipos de ventas pues, por todo el mundo. Tenemos gente vendiendo en, en Los Ángeles y en San Francisco, en Europa, en, en España, en Berlín, en Londres y en, y en Asia. Tenemos gente en, en Seúl, en Corea, en Tokio, en Japón y en Singapur. Y, y ya te digo, sabemos bien, o sea, te, conocemos las empresas que son nuestro target. Claro. Mm, hablamos con ellos, les vemos en eventos. Hay eventos del sector especializados donde nos vemos. Eh, hemos incrementado mucho nuestro presupuesto de marketing para poder llegar a ellos y ser conocidos para ellos. Al final, somos el, somos el competidor pequeño. Dentro de los grandes que quedamos en este sector, somos el pequeño. ¿no? Los americanos y los asiáticos son más grandes. Y nuestro, mi misión es, es llegar a competirles de igual a igual. Entonces, entonces sí, es, es ir a hablar con los clientes y, al final hay dos partes, ¿no? Una es conseguir hablar con ellos, la otra es convencerles. Y la tercera parte es, cuando ya has convencido que te prueben, la tercera parte es que la campaña que hacen contigo funcione bien. Entonces son tres partes en las que tenemos tres diferentes equipos y, y, y nada, lo intentamos hacer lo mejor posible. Qué bueno. Eh, ¿y, y hay algunos momentos o hitos que tú digas de, de, de vuestra historia donde, eh, donde digas, oye. ¿pasaron estas cosas en estos tres momentos y es lo que nos ha catapultado? decir, luego todo es más complejo, ¿no? Pero esos tres grandes hitos, tres grandes cosas que os hayan pasado, que realmente hayan eh, pegado empujones a la compañía para llegar hasta ahora. Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Mira, el primero fue, el que te he dicho al principio de todo, cuando mm. descubrimos que esto funcionaba y que, y que teníamos un futuro ahí, eh, hubo un... Una vez llegamos a ese punto, luego, ¿qué pasó? ¿Qué mm, pasó? dijimos, ¿dónde está el mejor mercado de esto? Londres. Pues me fui a Londres. Yo me iba a Londres, me iba de lunes a jueves. Todas las semanas me iba a Londres, y me apañaba ahí. Era en plan startup, pero con una mochila. O sea, tremendo. Y ahí descubrí, ahí descubrí a un tipo muy bien conectado. Al final fue un tipo de un vendedor eh, que, que conocía un montón de empresas del sector, un montón de empresas en Israel. Israel es un mercado muy sofisticado para publicidad digital. Entonces, el tipo nos puso en el mapa. Eh, y, me, y, y entonces un, un, un tema fue fichar a este tío, que con, yo ya te digo, mi background no era media, yo no conocía a nadie, entonces yo hice una solución tecnológica, digamos que dirigía un equipo que, que, que montó una solución tecnológica muy buena, pero no tenía clientes, entonces este tipo nos puso en el mapa. La segunda cosa que hicimos fue eh, permitir que la plataforma un cliente la pudiera operar, o sea, antes... Yo convencía a un cliente y luego yo tenía que meterme en base de datos y meter cosas para que la campaña funcionara. No, vamos a crear una interfaz para que un cliente lo pueda hacer. Eso fue otro momento que nos, que nos disparó. Eh, un momento fue, no lo hemos hablado, pero en 2018 nos compró, nos compró la empresa, una empresa americana. Entonces, esta otra empresa ha sido, ha sido un viaje fascinante. Desde que nos han comprado, creo que hemos crecido, hemos multiplicado por... 10 eh, la facturación, desde 2018, ¿vale? O sea, ha sido un, un cambio grande. Nos compraron en 2018 eh, y, y esta empresa es una empresa que hace radio y televisión en Estados Unidos y quería meterse en el mundo digital. Entonces, compró varias empresas de digital y aprovechamos muy bien las sinergias con las otras empresas del grupo que tenían mm, un equipo de ventas mucho más desarrollado que el nuestro. Siempre nosotros en españa lo que nos ha pasado por mi, por mi background que siempre hemos puesto el producto y la tecnología adelante y las ventas iban al revés. ¿no? Al revés de lo que hacen muchas otras empresas y que quizás sea lo recomendable. ¿eh? O sea, quizás primero vende y luego fabrica. Nosotros primero fabricamos y luego lo vendimos. hay las dos teorías, ¿no? Y, y entonces, todo lo que ha sido tener mejores ventas, pues nos ha ayudado a hacer los, los, los quantum blips estos, ¿no? El fichar el primer tipo de ventas. Eh, venderle a esta empresa y, y, y, y sacar sinergias con los equipos de ventas de las otras empresas del grupo. Eh, y últimamente creemos que el, el tema de la privacidad de Apple pues ha sido otra de las cosas que nos, ha, que nos ha hecho crecer mucho. O sea, nosotros hemos crecido a más del 100% este año, pero el año anterior no crecimos al 100%, crecimos al 50%. O sea que nos ha acelerado este tema. Qué bueno. Pues mira, enganchamos, porque quería preguntarte también por la, por la venta. Eh, cuéntanos de, de Tesla. ¿en su día os, os vinieron a comprar? Eh, fuiste tú a ver qué había en el mercado. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Lo que puedas contar de no, números, si los puedes contar o no. Y luego te voy a preguntar de esa parte de integración, pero eso luego te pregunto. Eh, vale. vale. Bueno, pues mira, muy interesante. Yo, al final, nosotros hicimos la empresa que levantando muy poco dinero en 2008. Perdona, en 2008 yo llegué a España, en el 2010. Eh, empezamos a hablar con inversores, el, el, el mercado del Venture Capital en el 2010 no era lo que es hoy en España. Hoy está muy bien, no nos podemos comparar con Silicon Valley, ¿vale? que hay gente que le gusta hacer esa comparación, no, no nos podemos comparar realmente, ¿no? es otro orden de magnitud, pero está muy bien, está mucho mejor que lo que era hace unos años. Hoy, hoy, pues el, el entorno hoy es complicado, ¿no? Pero hace unos meses estaba muy bien, ¿vale? Entonces, siempre hay unos vaivenes en todo el mundo. Pero digamos que, que ha evolucionado muchísimo el venture capital en, en España ahora y, y podemos estar orgullosos y nos queda mucho por hacer y seguro que lo podemos hacer mucho mejor, pero estamos bien, tenemos activos interesantes para seguir desarrollando startups en, aquí, ¿no? Eh, entonces, yo cuando levanté dinero, el mercado no estaba tan bien y, y levantamos poquito dinero. Entonces, en 2017... Yo dije, a ver, esta empresa, AdTech en general, es un negocio que yo siempre lo defino. O sea, si eres pequeño, es muy feo. ¿Por qué? Porque tienes unos gastos muy altos de tecnología, tienes que la infraestructura esta que te he dicho tan cara que tenemos es carísima, los márgenes son muy bajos, eh, los clientes no suelen pagar eh, muy rápido, tardan en pagar. O sea, que es un negocio que tiene unos KPIs feos. Solo tiene una cosa que es muy buena que es que te permite escalar mucho. Cuando tú cuando yo con mi tecnología puedo poner anuncios en todo el mundo, me puedo buscar clientes en todo el mundo. Entonces, yo puedo escalar mucho. Si consigo escalar mucho, entonces, las economías de escala hacen que este negocio pase de ser muy feo a ser muy bonito. Para conseguir escalar mucho, necesitas invertir. ¿vale? Entonces, eh, yo en el 2017 pensé, puedo intentar seguir creciendo casi orgánicamente. Pero las probabilidades de que me funcione son muy bajas. Entonces, tengo dos opciones: o me levanto otra vez capital, o sea, una ronda interesante en 2017, 2018, o mmm, vendo la empresa a alguna empresa que tenga, eh, con las que tenga sinergias y que me permitan seguir desarrollando la empresa. Entonces, tenía las dos propuestas. De hecho, tenía varias propuestas: tenía propuestas de inversores que querían meter dinero, eh, o tenía la propuesta esta de Entravisión, que es la empresa que nos compró que me pareció súper interesante Me pareció interesante porque, eh, primero, es una empresa de medios del siglo XX que quería convertirse en una empresa de medios del siglo XXI, como yo lo llamo, o sea, de pasar de lineal a digital, y que estaba realmente poniendo dinero en ello. O sea, estaba invirtiendo, estaba comprando empresas para realmente convertirse en digital. Entonces, eh, creo que se dieron las circunstancias para que esa propuesta me pareciera la mejor tanto para mí como para, como para la empresa. Y la verdad es que hasta ahora ha funcionado muy bien, ya te digo. Hemos crecido 10 veces. O sea, estábamos en 10 millones y ahora estamos en 100 eh, desde el 2018. Entonces, eh, nos ha ido muy bien el juntarnos con ellos y a mí me permite ser parte de algo que es fascinante, dentro de lo doloroso que es. Porque es doloroso estar en una empresa que vive de los medios analógicos y que quiere convertirse a digital y que trabaja con una serie de procesos de un tipo y que, que, que quieres llevarlo a otro tipo de procesos y que cotiza en bolsa y que tienes que, que, tienes que hablar con unos inversores que, que te conocen por una cosa y que les dices que ahora es otra. Cuando nosotros nos compró Entravisión, menos del 20% de los ingresos de Entravisión eran en digital y ahora son más del 80%. O sea, la empresa la estamos transformando, pero queda muchísimo. Queda mucho por hacer en términos de cómo se opera la compañía, de cómo hablamos con los mercados eh, y, y, bueno, del potencial que tenemos para crecer. Porque ya te digo, yo la aspiración que tengo con Smadex es llegar a facturar mil millones, que es lo que facturan mis competidores directos. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Claro. Oye, ¿cómo, cómo fue el deal para que cuatro años después tú sigas ahí? ¿no? Porque al final, no. claro, lo, lo, lo normal es yo vendo, me piden que esté dos, tres años y me voy. Pero sí. estás cuyabas cuatro y encima se te ve en la cara y con todo lo que dices de que quieres estar o, o, o pinta que quieres estar más. Sí, yo... Esa es la pregunta que me hace todo el mundo y yo lo, la respuesta más fácil que tengo es que no debo ser un emprendedor muy normal porque los normales quizá hacen lo que tú dices, pero ¿sabes qué pasa? Yo es que, tú lo dices, no lo puedo ocultar. Yo es que lo que hacemos es... Me encanta. O sea, la, la tecnología que... Yo al final me encanta... Me encanta el negocio, me todas las partes del negocio. Pero al final me considero eh, un, un, un gestor del negocio, que, bueno, que lo estoy haciendo bien. Pero, pero es que la tecnología me fascina. Entonces, como, como reto tecnológico, hay pocos que sean del nivel de esto. Y yo te lo digo, he estado en Qualcomm, he estado en MIT, o sea, he estado en sitios que hacen un montón de tecnología. Y el reto tecnológico de esto... Bueno, al final, cuando veis las grandes empresas en el mundo, ¿cuáles te imaginas? ¿Te imaginas Google? ¿Te imaginas Facebook? Y entonces, hacen lo mismo. ¿ves? Están en este, en este mundo. Entonces, me apasiona el reto. Cuando yo vivía en Estados Unidos, ¿sabes? Cuando trabajaba en Qualcomm, muchas veces había pensado, hostia, cómo me encantaría montar una empresa en España y, y hacerla que sea reconocida internacionalmente por, por la capacidad de desarrollar buena tecnología, ¿no? Entonces, ¿Dónde estoy de ese camino? Pues, claro, cuando te he dicho antes que, que una empresa de ad tech si es pequeña, es fea, yo creo que todavía somos pequeños. O sea, creo que creo que a partir de 200 millones de facturación te empiezas a hacer bonito. Entonces, dejarlo mientras somos feos, nada, no, es que no se me pasa por la cabeza. Es que, me, me, o sea, yo me despierto por la mañana pensando cómo podemos hacer la empresa mejor. Y no estoy pensando en qué otra cosa podría hacer porque no encuentro nada mejor. Pero, Entiendo eh, que también pues, tendrás acciones de, de la nueva compañía, es decir, ¿tienes, estás incentivado de alguna forma, ¿no? sí. a, a que el éxito de. Sí, sí, claro. O sea, obviamente. Pero ya te digo, ¿eh? lo que me o sea, sí, o sea, es, es, es parte de los deals, ¿no? o sea, al final ya hace unos años que ha pasado esto. O sea que de hecho, ellos yo creo que valoran mi aportación en lo que estoy consiguiendo con Smadex, que les beneficia a ellos. Y entonces siguen pensando que la, que la persona adecuada para dirigir esto soy yo y me incentivan para que lo haga lo mejor posible. Pero, pero más allá de eso no nos ata nada más, ¿eh? porque sí que yo tenía un periodo en el que más o menos estaba muy incentivado a quedarme, pero ese periodo ya ha pasado y ahora me incentivan eh, como incentivan a, a otro directivo de la empresa que, que crean que lo haga bien simplemente que lo que ocurre es que a mí me encanta lo que hago, o sea, bueno. es que yo quiero, <risa> yo, yo muchas veces hago el error de decir mi empresa, mi cosa, y no es mío, o sea, yo ya lo vendí, sabes, Smadex ya no es, yo ya no tengo una parte significativa de Smadex, no lo tiene en tradición, pero lo sigo considerando como mi, claro. mi hijo, o sea, eh, no, no, o sea, pocas cosas me harían más feliz que ver Smadex ser grande dando trabajo a un montón de gente y, y trabajo del que nos podamos sentir orgullosos, ¿no? Como país, de decir, hostia, mira qué cosa hemos hecho tan chula. Mola. Oye, ¿y, ¿y cómo es esta gestión? Claro, porque vosotros tenéis oficina central en Barcelona, sí. claro, os Compra eh, todas las decisiones, entiendo, macro de la compañía eh, se toman en Estados Unidos, aunque, aunque creo que es un grupo internacional. Cuéntanos un poco cómo, cómo es eso ¿Cómo, y cómo operas tú, ¿no? O sea, ¿qué nivel de independencia tienes? Eh? ¿Cómo, ¿Cómo te comunicas con ellos? Es que, es, tiene, que tiene que tener su gracia. Tiene chicha, sí, sí. <risa> tiene mucha chicha. Bueno, es, bueno es, es... Aparte, quizá, bueno, al final yo siempre digo, tengo muchos sombreros, ¿no? Es una, es una de las partes de mi trabajo, porque como sabes, me gusta meterme también al, a la tecnología, a las ventas, a las operaciones, me meto en todo. Pero sí, una parte muy importante es cómo nos organizamos con Entravisión. Y es una cosa que está en evolución. Eh, el, año pasado, el año pasado fue la primera vez que nos reunimos los, los, el, el management de Entravisión y todos los CEOs de todas las empresas que han comprado, porque han comprado unas cuantas, ¿vale? Entonces, fue la primera vez que nos reunimos todos y estábamos todos juntos. Y, y, y, y creo que fue una experiencia que abrió los ojos a muchos, porque, o sea, esta empresa de televisión, el 80% de los revenues son digitales, pero sigue, el equipo de gestión sigue siendo el equipo del 20%, ¿vale? Aunque, aunque es verdad que el 20% de los ingresos te generan una parte mucho más grande de los, de los beneficios, ¿vale? O sea, la parte antigua tiene menos de los revenues, pero mucho de los beneficios, tiene unos márgenes mejores. Entonces, eh, pero está transicionando. Y entonces, para mí, ser parte de esa transición es súper, es, es súper interesante. O sea, ser, ser parte de, de ver cómo evoluciona, cómo la empresa se transforma a digital, cómo, cómo los, los parámetros mediante los cuales nos medimos y, y creemos, o sea, yo, por ejemplo, la lucha que tengo con Entravisión es: a mí no me midas por el beneficio que te traigo, mídeme por cuánto crezco en ingresos. Claro. O sea, una empresa tradicional, ellos se miden por qué beneficio dan a sus inversores, pero mis competidores se miden por cuánto crecen cada año en revenues y no miran tanto a la Evita o al Profit. Entonces, estas diferencias eh, pues las tenemos que gestionar y se gestionan pues hablándolo y yo pues me reúno varias veces, bueno, me reúno cada mes, cada mes tengo una sesión con todo el management de Entravisión donde les explico la evolución y, y discutimos un poco las líneas maestras que yo, yo valoro, pero ellos obviamente tienen un impacto en, en lo que puedo o no puedo hacer. Eh, y al final, todo en la vida es una negociación. Yeah. Al final, mi trabajo es negociar con ellos y negociar luego con mis empleados, que no te creas, ¿eh? también son negociaciones todo el día. Entonces, la vida es una negociación, sin parar. Sí, qué bueno. Eh, y también te quiero preguntar por, por esa sinergia que has dicho, ¿no? O sea, eh, entras en un sitio, empieza a haber sinergias, compran más empresas, hay sinergias. Esto suena siempre muy, muy bien, pero luego suele ser un dolor. O sea, ¿cómo has conseguido tú... Eh, que esas sinergias acaben en buen puerto, ¿no? Es decir, en, en, no sé, como te has apoyado en equipos comerciales de otras empresas del grupo, yo no sé si has creado un sistema de incentivos para que ellos tengan interés en mente. Es decir, ¿cuál ha sido la clave para que realmente esas sinergias acaben generando negocio de verdad? Pues, mira, eh, la verdad es que, la verdad es que esta fue fueron de, de los grandes éxitos de cómo entró Smadex en Entravisión en el momento en el que entró. Eh, trabajamos con otro equipo que tenía otra empresa que, que entendió muy bien cómo, es, cómo la relación entre ellos y Smadex podía ser muy beneficiosa y metió exactamente todo este tipo de incentivos que decías. Incluso hicimos, incluso a veces ellos ponían las, o sea, hablamos al principio de, vale, cuando un equipo de otra empresa hace una venta, en el PNL mío y en el PNL de ellos, ¿sabes? En, el, en la cuenta de resultados, ¿dónde imputa el coste y dónde, del coste de esta persona y dónde imputa el revenue de esa persona? no pues bueno, pues tuvimos que hablar de todas estas cosas. Eh, y efectivamente, como dices tú, eh, suele ser, las sinergias suelen ser muy complicadas. Y, pero es verdad que, que, que las hicimos muy, muy bien. O sea, también esta otra empresa eh, del grupo estaba también en Barcelona. Nos juntamos enseguida en la misma oficina físicamente. Tuvimos muy buena relación con el equipo de gestión de la otra empresa. Y entonces, pues conseguimos algo que realmente yo. Estoy convencido que, que, se, que, que lo normal hubiera sido mmm, aprovecharlo una cuarta parte de lo que realmente aprovechamos. O sea, realmente creo que lo ejecutamos muy, muy, muy bien. Tuvo sus complicaciones, tuvo complicaciones de fit cultural entre las empresas, eh, de todos los tipos de complicaciones que te puedas imaginar, pero, pero estoy muy orgulloso en, en cuanto a management, no en cuanto a tecnología, sino en cuanto a management, en cómo los resolvimos y creo que se ha beneficiado en la visión enormemente. Claro. ¿Cu ¿Cuánto tiempo pudo llevar ese periodo, no? De... Porque, claro, también entiendo que no será de un mes para otro, ni en un cuarto, claro. ¿cuánto tiempo pasa desde que empiezas a trabajar eso hasta que realmente empieza a... empiezas a ver que, que genera revenue esa, esa colaboración? <risa> um... <risa> no hay una pregunta exacta, porque, claro, nosotros seguíamos vendiendo y seguíamos creciendo. Entonces, no, no se puede poner exactamente aunque yo tengo los planes año a año y puedo ver las cosas de dónde venían pero pero un año o sea ni, ni siquiera o sea es más de un año o sea en un año empiezas a verlo eh, y, y, y, luego, y luego lo tienes que organizar y luego tienes que ver vale ahora cuando crezco y ahora este equipo y ahora este equipo vende y para qué equipo vende y cuál, y cuál de las dos empresas es el que lo lo ficha eh, son, son, son años son años pero pero nosotros nos funcionó desde el primer año o sea desde el primer año o sea ya con, o sea, una cosa maravillosa que nos pasó es que suele pasar que cuando una empresa te compran no es un proceso que desgasta mucho y que durante ese proceso los ingresos se resienten nosotros no paramos de crecer en todo el proceso de negociación y no paramos de crecer después de que nos compraran o sea Seguimos creciendo, seguimos creciendo, entonces mmm, se hace difícil de ver cuál de ese crecimiento fue por lo que hacíamos y cuál fue por la sinergia, se dio todo junto y, y seguimos creciendo, lo hicimos bien, salió bien. Salió bien, no sé. <risa> Tuvimos mucha suerte porque si hubiera salido mal, pues hubiera sido mucho peor para mí. Pero salió bien. Bueno, eso es que lo hicisteis muy bien. Que luego a veces pasa, ¿no? O Se hacen las cosas bien, pero luego cuesta, cuesta ver. Hay tanto curro y tantas cosas que hacer para que salga que luego cuesta ver cuál es la clave. Demacia. Quería, Jordi, ir, ir acabando la, la, la entrevista. Siempre me gusta preguntar por, por el crecimiento personal. Es decir, ¿cómo has tenido tú que crecer como, como Jordi? a lo largo de estos años, para, para ir estando a la altura del reto, ¿no? Porque lo he dicho tú, empezáis ahí, pues, pues eh, tres, eh, una idea un poco vaga, eh, pero claro, a día de hoy, pues, facturáis 100 millones. Evidentemente, la situación ha cambiado mucho, tu rol ha cambiado mucho. ¿Cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para estar a la altura? Bueno, es una, es una pregunta maravillosa, ¿eh? Eh, De hecho, te diría que sigo intentando saber cómo estar a la altura, eh, te diré cosas concretas que, que me pongo como retos personales, pero te diré una cosa. Mira, una cosa que yo solía decir: yo era muy eh, cocky en inglés, o sea, en español, eh, no, no es que fuera muy soberbio, ¿no? Pero tampoco tampoco era tampoco quería pe, pe, pe, pe, pecar de falsa modestia, ¿no? Yo había estado en Qualcomm, había estado en MIT, o sea, había estado en muy buenos sitios. Venía aquí, digo, voy a empezar una empresa, no soy un don nadie, ¿vale? Y, y luego te das cuenta que, que, que ni hacer un MBA, ni trabajar en los mejores sitios, que nada te prepara para lo duro que es montar una empresa. O sea, que yo siempre digo que no hay nadie a quien yo valore más profesionalmente nunca que un emprendedor. O sea, un emprendedor, aunque y no tiene que irle bien. ¿eh? O sea, puede ser emprendedores que les vaya mal por mil cosas, porque necesitas suerte también. O sea, para ser un emprendedor que te funciona, necesitas suerte. Eh, pero, pero no hay nada en nada profesionalmente que te forme como montador numbers. Es lo más difícil que hay. No hay nada más difícil. Entonces, eh, aprendí muchísimo, muchísimo a fuerza de golpes, a fuerza de equivocarme. Yo siempre digo que es típico cuando dice el MBA, ¿no? En el MBA, ah, ¿quieres hacer entrepreneurship? Pues mira, la clase de entrepreneurship, estos son los errores que hacen, hay el libro de todos los errores que se hacen cuando montas una empresa. Pues yo siempre digo que yo los hice todos los que están en el libro y los que no están en el libro también los hice. O sea, hay de todos los errores. Eh, y, y entonces he ido aprendiendo mucho, mucho de ellos. Y fíjate que ahora, ahora eh, sigo aprendiendo y de hecho intento ponerlo en parte de la cultura de la empresa. Eh, la cultura de la empresa es algo que, que trabajamos, sea, que conscientemente no es que se dé la que es y ya, sino que decimos, esa es la cultura que queremos tener. Y en la cultura, uno de los puntos que tenemos es constant improvement, ¿no? Siempre aprender, siempre mejorar. Y constant feedback. Les pido a todos que me ayuden a mí a ser mejor. Y yo les digo, Dios, o sea, odio el concepto de CEO que se pone en una oficina y que todo el mundo tiene miedo de hablar con ellos. Yo, de hecho, mi, mi, mi trabajo, yo estoy sentado al lado de un becario. El otro día, el otro día eh, me lo hice. dice, así, yo me senté contigo y no sabía que tú eras tú Digo, ya Entonces yo me siento ahí porque quiero que todos me ayuden a, a ser mejor pero, pero no tengo la fórmula y a veces en estas cosas no hay fórmulas Una de las cosas que me gustaría hacer es saber cómo hacerlo para poder trabajar menos Y que nos vaya igual eh, porque, porque le dedico mucho y, y, y al final es un juego de suma cero. Todo lo que le dedico a esto no se lo dedico a otras cosas como a la familia y tal. Entonces es una cosa que me, me duele y me gustaría aprender a hacerlo mejor trabajando menos. Eh, siempre me lo pongo como objetivos cada año, pero suspendo muchas veces. De bueno, pero como poco está la intención, yo creo que, que lo primero sí. es ent entender los problemas y tratar de arreglarlos, que, sí. que luego nos pasa todo, ¿no? Que luego es la cosa más complicada. Lo malo es cuando no lo ves. Exacto, exacto. O sea, Oye, y, pa y para acabar, Jordi, eh, muy conectado con esto, eh, ¿qué hábitos tienes en tu día a día que te ayuden un poco, pues, eh, tanto a sobrellevar la tensión del trabajo <risa> o, o lo que sea? Mira, eh, a ver... Y no es que tenga tantos hábitos porque a veces voy al trabajo en moto y a veces voy en tren o sea, cuando, cuando voy con tengo reuniones que tengo que ir moverme por Barcelona, pues voy en moto si no intento ir en tren porque me da miedo lo de la moto no es una cosa que me guste, pero la primera cosa que tengo cada mañana es una reunión de de mirar una campaña o sea, yo quiero saber cómo nuestra plataforma responde a campañas entonces, cada mañana a las nueve y media es la primera reunión que tengo y es con los equipos que nos están ayudando a los clientes a que las campañas se vayan y me meto a mirarla en detalle. O sea, vamos y miramos al todo. Y eso me sirve un poco para coger el tono de dónde estamos. O sea, qué funciona, qué no funciona. Eh, luego, tengo, tengo el calendario apretadísimo. O sea, mi día a día es muchísimas reuniones eh, que pensamos mucho si todas tengo que estar en ellas o no. Y, y luego tengo tiempo para trabajar después de las reuniones. O sea, que muchas veces este tiempo que tengo es porque como durante el día tengo muchas reuniones, luego pues al final del día, eh, al final del día es cuando a partir de las 5, así que a menor al número de reuniones, pues puedo ponerme a hacer las cosas que yo me marco como mis objetivos, eh, responder mails, eh, reportar a Estados Unidos y luego nada, volver a casa y estar con los críos. Estar con los críos... Mm, me gustaría mucho más de lo que hago, pero sí que intento sí que intento estar con ellos por las noches y lo que me cuesta muchísimo es después de los críos trabajar. Hay gente que lo hace, que es, que es capaz de, de regresar antes del trabajo, estar con los críos y luego trabajar, y a mí eso me cuesta mucho. Pero quizás la manera de poder estar más con ellos, no lo no sé, es un cambio que me gustaría ver. Una cosa que me he puesto como rutina, estoy súper orgulloso de ello, y, y es que yo los llevo a los niños al cole y, y, y me he puesto como objetivo, y solo he fallado una vez en los últimos dos meses, de recogerlos el lunes del cole. Yo el lunes los recojo del cole, a los críos. Así que el lunes todavía lo tengo para, para poder verles por la tarde. Oye, eso está guay. Como poco, eh, está claro esa faceta tuya, ¿no? De, de, de ir mejorando, de, de irte poniendo retos para mejorar y ser consciente y disfrutar sí. un poco los peques, que, que también sí, es, es verdad. verdad. Yo tengo uno de dos años recientito y también te cambia, Uy. te cambia el chip. Yo, ya, ya lo de currar eh, sin parar, pues bueno, te, tienes no, otras motivaciones. Sí, sí. sí, pero es una edad, es una edad muy buena ¿eh? y pasa rápido los míos, siete y cinco. Así que ya he pasado la época de los dos, los terrible twos, ¿eh? Los dos son complicados, sí. ¿eh? ya lo sabes. Los tuyos están ya puntitos allá, ¿no? De, de Ya vas viendo que nada son mayores. Que si Ay, sigues, bueno, estás... yo les digo, yo no quiero que crezcáis, quiero que o estéis sea, siendo <risa> pequeños y luego no me querréis. Me dicen, sí que te querremos, papá. ¿no? <risa> grábalo, grábalo, grábalo con el grabador. <risa> buen punto, buen punto. <risa> Jordi, <risa> ya para terminar del todo, cuéntanos si alguien está escuchando esto y quiere contactar con vosotros, le interesa eh, hacer un campañote y petarlo mucho, ¿a dónde tiene que ir? Mira, lo más fácil, la página web es madex.com y allá tienen nuestra página de contacto, tienen un montón de información, tienen eh, case studies, casos de estudio de campañas de éxito que hemos hecho, está muy bien explicado lo que hacemos, y está el formulario de contacto, es la mejor manera. En cualquier caso, yo soy muy accesible en Linkedin también. Es una red que utilizo muchísimo. Muchísima gente me contacta por Linkedin. Hay mucha gente que me contacta para venderme cosas y mucha gente no la respondo. Eh, pero, pero, pero sí que mucha gente que me contacta con, con posición, peticiones interesantes y, y a esas me leo todos los mensajes. Así que es la, la forma más fácil. Pero, pero si, es, si, es en Smadex, si es interés en Smadex, lo mejor es nuestra página web. Y si es en, en hablar conmigo, LinkedIn es lo mejor. Venga, perfecto, Jordi. Pues nada, muchas gracias por este ratito. Y enhorabuena también por todo lo que habéis conseguido. Sois unos referentes. Al final, oye, empresas que muevan 100 millones al año, que con, con tecnología aquí es la leche. Eh, vaya pedazo de camino te has pegado. Así que nada, enhorabuena y que te sigamos viendo triunfar muchísimo más. Muchísimas gracias. A ver, la hacemos la próxima en 2.000 millones. Eso es. Pues mira, oye, y seguro que será antes de lo que parece. Yo estoy a seguro. ver, a ver, ojalá. No. <ríe> Muchas gracias, un placer muy grande hablar contigo. A ti y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.